sin tregua lo que pase, no te muevas. Tranquilo. Me quedaré aquí sentada esperando que mi hombre vuelva. No llegan en cinco minutos, nos vamos. como tú. No me digas que estoy nervioso. Llevo en esto antes de que aprendieras a masturbarte. No me digas. ¿Vamos? No, no, espera. Que se pongan más nerviosos. Están jugando con nosotros. ¡Tick! ¡Guarda la mierda! ¡Hazles señas! Y si no contestan, nos vamos. Debemos ir ya. ¿Estáis listos, muchachos? Sí. Vamos a... ¿Qué esperabais? Lo estaba contando. No queríamos que hubiese ningún error. No, me lo imagino. ¿Quieres seguir adelante? Rick. ¿Qué quieres? ¿Quién es ese? Un amigo. ¿Y la mercancía? Está toda ahí dentro. ¿Quieres enseñármela o no? ¿Empieza tú? No, tú. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Sí, la función ha terminado. <risa> Vaya, qué buena idea. Ahora nos mataremos todos y nadie se llevará el dinero. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué crees que hago? ¡Baja! ¡Déjame en paz! ¡Vete! ¡Vete conmigo, maldito sea! ¡Déjame en paz, joder! Ahí está. Echa un vistazo. Ábrelo. Y una mierda, ábrelo tú. Está bien. Vale. ¿Quieres morir? ¿Mm? Es la oportunidad de tu vida. ¡No! Quieto ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una trampa! ¡Sí! ¡Es una puta trampa! ¡Démonos de medio! ¡Vamos, vamos! ¡Arracho! 좀 비어 갇혀 좀 y poner las manos encima de la cabeza. ¡Arriba las manos! ¡De ¡Deprisa! ¡Vamos! Contra ¡Vamos! La pared. ¡Tú al suelo! ¡Vamos! ¡Al suelo! Degollado. ¡Prendieron una trampa! Cosa ya no se lo va a creer. Sí, nos no creerá. Tengo su dinero. Ya, pero hemos perdido la droga. No, la droga la tengo yo. Cojonudo, doble beneficio. ¿Y a quién le importa el dinero? Necesito ir a un hospital o no saldré de esta. ¡No! Tenemos que ir al barco. Podría estar muerto. Tengo que saber qué le ha ocurrido. Eres imbécil. Podrían haberte matado, ¿te enteras? Cállate, no pienso escucharte. Tendrás que hacerlo, soy tu hermano y solo quiero ayudarte. Ah, me duele, deja de llorar Alguien debió saber que era una trampa Cierra el pico, ¿quién iba a saberlo? Están muertos ¿Ah, sí? ¿Y dónde se ha metido tu chica? ¿A ti qué te importa? Se ha largado. ¿Cómo lo sabes? No perdí de vista el coche ¿Cuándo? Antes de que... ¿Qué estás insinuando? Que se largó ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que bajara sacudiendo bolsazos? Para empezar no tenía por qué estar ahí que te follen se alargó antes de que empezara todo no es cierto y cierra esa bocaza lo haré pero ve por un médico me voy a morir ¿y qué lo digas? tengo que saber si está bien Olvídate de él. Y ahora vamos a Estoy harta de esto. Estoy harta de vivir como una rata. Trabaja y conseguiremos un piso mejor. No necesita trabajo. ¿Y ¿De qué piensas vivir, de la renta? No Ahora vamos a empezar haciendo unos años Voy a vivir con principio. Por encima de mi cadáver Estoy harta de tus gilipolleces Puedo hacer lo que quiera Yo le quiero y él me quiere a mí ¿Él te quiere? ¿Y qué vas a saber ese de amor? Tú no sabes nada de él Pero si te metí en medio de una venta de drogas ¿Qué clase de hombre en su sano juicio Llevaría a su novia una cosa así? Él no quería que fuera, fui yo quien insistió ¿Querías codearte con unos criminales? Entonces estás más loca que él ¿Por qué tengo que hacerte caso? Mírate, dejas el ejército. Fuerzas especiales, un gran héroe. ¿Y qué haces ahora? Conducir un taxi. Menudo negocio. Cinco, seis, siete, ocho. Relajaos. Hoy en primera plana, un agente de policía y numerosos sospechosos muertos en un tiroteo. Después de el ojo en directo de Helen Bolinsky en la escena de los hechos en el cementerio de Mount Forest mientras los agentes de policía peinan el terreno. Prueba, Helen. Policía, seis, criminales, uno. Es el resultado final. Sensible y delicada como siempre. Si sigues así, no trabajarás más. Ya, pero tú tampoco, Jimmy. ¿Mm? Un equipo de agentes de policía de incógnito implicados en una operación antidroga fueron atacados por el crimen organizado. Un agente de policía y seis sospechosos resultaron muertos. ¿Estarás bien? En este y como ven los Nos agentes... veremos mañana, me voy. De acuerdo. Un momento Jimmy Frank Siento mucho lo de Wallace Ya ¿Cómo es que salió mal? Oye, habrá una rueda de prensa por la mañana Pregúntaselo a ellos Vamos, solo estoy preguntando No hay micrófono ni bloc de notas He terminado por hoy Helen, hace cinco años que te conozco y nunca terminas Ese es el problema Ya, pero me gustaría pensar que hemos madurado desde entonces Sí, sí No sé lo que está ocurriendo Solo quiero ayudarte si puedo Especialmente si hay una buena historia para ti, ¿eh? Eso no es justo, Frank. Solo intento hacer mi trabajo de la mejor forma posible, igual que tú. No, no es lo mismo. Si tú tienes un mal día, tu cámara se bloquea y esta noche yo voy a tener que ver la cara de la mujer de Wallace mientras el mundo se desploma sobre ella. Hay una gran diferencia. Lo siento, Frank. ¿Puedo llevarte a la ciudad? Por favor. El señor Casallano recibirá enseguida. Vamos. tendieron una trampa. Lo sé. ¿Sabes qué es lo que convierte a un hombre en un jefe? El sacrificio. Sacrifícate y te seguirán a donde sea. Nadie lo sabía. No, no digas nada. Solo debes escucharme con atención. Esta noche, mis hombres encontrarán a tu novia. Y la matarán. ¿Qué pasa aquí? Los locales de Casallan. Tal vez nos enteremos de algo. Wallace nunca odió a nadie. Y encontraba algo bueno en los individuos más rastreros que te puedas imaginar. ¿Eso a veces facilita el trabajo? Sí, tienes razón. Oye, Frank, si luego te apetece pasar por mi casa, serás bienvenido. ¿Seguro que es una idea acertada? haces aquí? No quieres hacer caso, ¿eh? Vámonos de aquí. ¿Por qué no te largas? ¿Por qué no te callas? Venga. ¡Lárgate! no! ¡Somos amigos! ¡He dicho que somos amigos! ¿No vas a hacer nada? Sí. Voy a tomarme otra copa. Vamos. ¿Qué haces? Vas a venir conmigo. ¿Estás loco? Sí. Alto amigo, soy policía. Las manos contra la barandilla. ¿Crees que eres más rápido que una bala? ¡Tala, vete! ¡Vete! Odio esas chorradas del cártel. Quedas detenido por agresión a un agente. Has metido la pata. ¡Vamos! Muévete, levanta el culo. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, tipo duro. ¿Quieres pelea, eh? Ven aquí. Que alguien llame a la policía. ¡Meterlos! ¡Meterlos! ¡Meterlos! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? No lo sé, empezaron a pelearse y a destruir el local. Policía, agáchese, las manos sobre la mesa. Oye, soy policía, tengo la placa en el bolsillo derecho. Perdone. Te felicito, buen trabajo. ¿Dónde está la gente con quien sales? Son hombres de Casallán, contesta. Y ahora quieren matarte. Yo no he hecho nada. Que no has hecho nada? Estuviste justo en medio de un tiroteo, mataron a un policía y dónde está tu novio. No lo sé. Pero él sabe dónde estás tú. No, él nunca haría eso. Porque te quiere, ¿verdad? No es así. <risa> ¿Sabes quiénes eran estos? Hombres de Casallán. ¿Y el otro? Es difícil decirlo. Fue una buena pelea. ¿Y los vecinos? Ya sabes cómo son en estos barrios. ¿No han visto ni oído nada? No. Ojalá pudiera yo dormir así. Es normal que tengan miedo. Magnífico ¿Qué ha pasado? Vaya, vaya, vaya Llegáis un poco tarde, ¿no? ¿Quién vivía aquí? Un hombre y una joven ¿Seguro? Claro No creo que vuelvan Se lo han llevado todo ¿Ah, sí? ¿Y qué crees que significa esto? ¿Quieres saberlo? Que hay dos sacos de mierda menos en la calle con los que ya no tengo que enfrentarme. Está bien, gracias. ¿Lo has filmado? En primer plano. ¿Cómo? Un momento, Helen, por favor, no irás a utilizar eso contra mí. Me veré obligada si no consigo algo mejor. Vamos, Helen. Un segundo. La policía está llevando a cabo una investigación a gran escala para poner fin a esta violencia. Una de las dos declaraciones me servirá. Vamos, tú no harías eso, ¿verdad? Eh, vamos, Helen. En lo que a mí respecta, yo nunca te he visto. Y si a pesar de todo te veo, no te conozco. Y si te conozco, tú me obligaste a hacerlo. Puedes... quedarte todo el tiempo que quieras. Eres un buen amigo. Sí, ya, siempre he salido beneficiado siendo un buen amigo. ¿Y qué debo hacer yo aquí? Seguir viva. Esto es culpa tuya. ¿Qué? Tú me sacaste del coche. ¿Querías quedarte para que te mataran? Por eso me persiguen ahora ellos. Tú no lo entiendes. Me estás destrozando la vida. Quiero retar al mundo entero y jugar a hermano mayor. Y ahora quieren matarme. Yo no lo sabía. Billy, creen que yo me fui de la lengua. Y es todo por tu culpa. Y por si eso no fuera suficiente, tengo a la prensa encima. Te quitaré del caso. Eso es ridículo. ¿Quién más podría llevar un caso como este? Cualquiera. ¿eh? Puedo confiar en el caso a cualquiera. Escucha, fue idea mía. Igual a ser a mi compañero. Y el animal que le hizo eso también es mío. ¿Quieres vengarte? Solo te guía el odio. Mírate. Oye, si me equivoco, tendrás mi cabeza. Mientras tanto, déjame. Oye, él. Sube eso. Quiero oír lo que dice. Dos hombres con Yo soy el único el que, que ha visto a ese hombre. Oh, no. No habrás hablado con ella, ¿verdad? Yo no he hablado con nadie. Rossi, quítate de medio. Escuchemos las declaraciones del inspector Frank Rossi. La policía está llevando a cabo una investigación a gran escala para terminar con esta violencia. La policía también ha hecho la matanza de Frank, es la entrevista más estúpida que he visto jamás. No volverán a sacarte el lesiones Todo y está controlado. Está controlado. En serio. No son asegurado que la actuación de la policía se ha cargado a los dos. Será rápida y eficaz. Porque eran dos payasos. El canal 3 les ha hablado Helen Bolinsky. Gracias, Helen. ¿Qué sabes de eso? Helen hombre? volverá en la edición de las 10:40. ¿Qué es su hermano? Las últimas noticias sobre esta historia. Busca esos dos. Y mátalos. No te puedo encontrar a Casallan? ¿Casallan? No, no lo sé. Está bien, gracias. Necesito hablar con Casallan. Imposible. Gracias. Joe, Casallan quiere matar a mi hermana. ¿Dónde puedo encontrarla? No sé. Lo siento, Billy. Gracias. ¿Conoces a Gantry? No. ¿Y a Casallan? Uh -uh. ¿Y tú, sabes algo? Uh -huh. ¿Por qué no te largas? Escúchame. Sé que Casallan es el dueño de este garito. Dile que deje en paz a mi hermana o es hombre muerto. Entendido. He dicho que te largues. Eh, hey, amigo, no te lo tomes a mal. venido en mal momento. Yo... No, solo iba a darme un baño. Oh, Frank, qué detalle tan tierno. Eh, pasa. Te acerques más. Te lo ruego. ¿Qué quieres hacer? Me han enviado a matarte. en Vos, por Buena suerte, vas a necesitarlo. ¡Hijo de puta! ¡Vamos! Sí, vamos, venga, vamos, ¡Vamos! ¡Vamos a poner! ¡Corre, ¡Vamos Corre, ¡Vamos ¡Vamos dónde ¡Vamos! se escapa por la verja! ¡No! hay que ya hay que pueda! vamos! Ya hay que pueda! Ah, guapo, no es extraordinario. <risa> Adelante, capullo. ¿Por qué no intentas tu famosa patada? Vamos, tú te vienes conmigo. Date prisa. Muévete, culo! Se puede saber quién eres. Vamos, corre, corre. Venga, sube al coche. Maldita sea, date prisa. Date prisa. Vamos. para cabrear tanto a tus amigos, no son mis amigos. Y ahora vas a decirme qué tienes que ver con la banda de Casadian. ¿Vas a disparar? Han decidido matar a mi hermana. Menudo infierno has provocado. Solo estoy protegiendo a mi familia. ¡Venga, sal del coche! Toma, toma, ¿sabes cómo utilizar una de estas? Cúbreme. En hora de máxima audiencia Lo que necesitaba el departamento ah, Lo siento, jefe Intenté convencerles de que no dispararan su artillería Hasta las noticias de las 11 Pero ya sabe cómo son estos chicos Quiero enseñarte una cosa Ahí, ¿has visto eso? Estabas muerto Estabas recargando Se te había terminado el cargador ah. Aún me quedaba una bala. ¿Seguro que no había nadie más ayudándote? <risa> Vamos. ¿Cuántas veces acude alguien a ayudar a un poli? Y en la próxima edición saldremos a la calle para oír las reacciones de la gente. Bien, ¿quién era el que estaba contigo en el depósito del ferrocarril? No había nadie. Nadie que estuviera de mi parte. Ah, oh, sí que lo había. ¿Por qué no lo has sacado en antena? A decir verdad, no lo había visto. Hoy he podido analizarlo fotograma a fotograma. Bueno, ¿quién es? ¿Un vigilante? Los vigilantes no existen. Tal vez, pero apuesto a que es el mismo individuo que ayer se cargó a los hombres de Casallan en Kensington Market. Creo que tengo una historia muy caliente en las manos. Un solo hombre, un hombre implacable contra todo un sindicato del crimen... A la gente le encantan los vigilantes Sí, a todos menos a la policía No puedo ocultarlo para siempre, Frank Si no quieres decirme quién es, entonces dime por qué lo hace ¿Recuerdas aquella chica del bar de anoche por la que empezó la pelea? Sí Es su hermana, Casallan la quiere muerta Y ahora Casallan ha desencadenado una guerra Y no podía haber elegido un adversario mejor ¿Estás contenta? Estamos empatados. Quiero encontrar a esa chica. Helen. ¿Qué pasa? ¿Crees que no puedo? No te lo digo como agente, pero no interfieras en las investigaciones de la policía, ¿de acuerdo? Solo conseguirás que te maten Ni y ningún premio Pulitzer podrá devolverte la vida. Entonces trabaja conmigo. No puedo. ¿Por qué no? Porque no sé hasta dónde tendré que llegar. ¿Ya estás agotado? No sé cómo no te maté antes. Tú nunca podrías matarme. Me quieres mucho. ¿Ah, sí? Mm -hmm. No podemos quedarnos aquí para siempre. Pues vámonos a donde sea. Y ellos irán a buscarnos. Un tiempo, luego se rendirán. ¿Y qué pasa con tu hermano? Se volverá loco. ¡Casallán! ¡Quiero a Tara! ¿Me oyes? ¡Hey, ¿Qué haces? ¡Tara! ¡Largo de aquí! No! Oh, ¿Y qué? Una visita de cortesía. ¿Por qué no se marcha? Gitano. Sí, Jerry Gitano. No puede entrar. Ah, eso no lo dirás en serio, ¿verdad? ¿Y si le contara al responsable de tu libertad condicional que trabajas para Casallan? Tendrías que volver a poner el trasero otros tres años y tú no querrás eso. El humo es la muerte. ¿Qué diablos? Ha... ¿Quién coño eres tú? Soy el aprendiz. ¿Quieres morir, eh? ¿No le dijiste eso? ¿Quieres morir? Pues aquí tienes la oportunidad. ¡No! Quedas detenido. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas podrá utilizarse en tu contra en un tribunal. ¿Por qué razón está torturando a mis empleados? Por la razón de que este maldito bastardo asesino mató al agente Frank Wallace delante de mí y estoy seguro de que el fiscal del distrito se lo explicará con muchos más detalles mañana. Dudo que puedan retenerle tanto tiempo. Si nos disculpan... Se llama Charles Bender, conocido como Chaka Enciérrale por agresión, asesinato, lo que sea. Soy quieras. el abogado del señor Bender Y quiero ver toda la documentación Quítese de mi vista Todo esto no es necesario, señor Rossi Tenemos un trabajo que hacer Y veo que usted... ¿Trabajo? No suyo. ¿Llama a trabajo a lo que usted hace? Déjeme decirle una cosa, señor. Tranquilícese. Su cliente es un pedazo de mierda. Coge un cuchillo y destripa a un agente de policía que ya estaba herido. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Eso deberá probarlo. Yo lo vi. Vamos, Frank. No vale la pena. Mañana estará en su casa. Se lo garantizo. Maldito. Quiere tranquilizarme. Su nombre y tampoco es tan fuerte. Ha arrasado la casa de Madame Podríamos ser los siguientes. Parece que Gantry se ha convertido. nuestro bello Romeo. Es estúpido, gilipollas. Me estáis machacando. Oye, cierra el pico y tira. Devolvedme a mi hermana, ¿entendido? ¡Devolvedmela! ¡No la tenemos! ¿Quién eres tú? Solo uno de vosotros vivirá, no me importa. ¿Quién eres tú? Solo uno de vosotros. Ya están los dos muertos. Solo quedo yo. Déjame salir. Ve a decirle a Casayan que quiero que me la devuelva. Sí. Y que él será el siguiente. Lo no haré. De acuerdo, adiós. Bien. Alguien acaba de cargarse a otro batallón de Casallan. ¿Quién habrá sido? ¿Cómo lo saben? ¿Por la radio de la policía? No, no creo que la policía lo sepa aún. Oh, genial. Deberíamos dejarlo y escuchar solo tu contestador automático. ¿eh? Venga, vamos. Corren rumores de que usted será el próximo. Pero no se preocupe, señor Casallán. No estoy preocupado. Tú... ...sí deberías estarlo. Búscalos. Encuéntralos. Y mátalos. Un momento. ¿Qué ha ocurrido? Vino a buscar a la chica y nosotros no la teníamos. ¿Quién? No la teníamos. Llévaoslo de aquí. Ni siquiera sabemos si Casallán tiene a la chica. Pues tu vigilante, digo, tu propio ciudadano piensa que sí. Mierda. Quiero encontrarla antes que él. No lo lograrás. Tengo cientos de personas que pueden hacer cualquier cosa. Y si sale al descubierto, alguien se enterará. Oye, guapa, ¿me das un cuarto de dólar? Claro. Aquí tienes. Oh, mil gracias. Canal 3, dígame. Tengo un mensaje para Helen Bolinsky. Soy Skeeter. ¿Qué se ha ido? Antes de que tú desayunaras. Han matado a un policía. ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarle para sacarle de la calle? Fingiré no haber oído eso. Está riéndose de nosotros. Estás fuera del caso. ¿Por qué? Has perdido las drogas y también el dinero. Todos saben que actúa solo por venganza personal. ¿Y sabes qué más hay? No, dímelo tú. La gente dice que tú sabes quién se está cargando a los hombres de Casallan y que le dejas actuar. No quiero creerlo. Pero que Dios te ayude si descubro que te has convertido en un vigilante. Y ahora largo de aquí. ¡A la orden! Creo que se llama Central de Demolición. ¿Te refieres a un desguace de vehículos? Sí, en Poison Street, eso es. Solo es una tapadera. Una tapadera de peristas de coches. Lleva años. Si descubres algo más en lo que esté Casallán, te agradecería ¿Sí? que... Ya sé, te compensaré. Vale. Muy bien, adiós. 10-4, es un 44 45. Están robando un vehículo 25-1-52. Ahora está en 45, que acudan todas las unidades cercanas. Oh! ¿Es esa la forma en que sabes saludar? Es que te has vuelto un hombre muy peligroso. ¿Entonces por qué has matado a los otros? Porque debía disparar contra alguien. Ha sido una elección muy difícil. Bien, ¿y qué vas a hacer? ¿Que, ¿Qué voy a hacer? Encerrarte, eso es lo que haré. ¿Encerrarme? ¿Por qué? Ha habido mucho tráfico en el depósito de cadáveres desde que te metiste en esto. Ahí tienes el porqué? Pero tienen a mi hermana y van a matarla. ¿Por eso vas a empezar una guerra? Sí. ¿Qué harías tú? si tuvieran a tu hermana o a tu esposa. No puedes seguir haciendo esto. Deja que me largue. No lo hagas. Eh. No hagas eso. ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Detente! Yo no tengo elección, tú sí. Puedes dejarme encontrar a mi hermana o si no, pegarme un tiro. Este es mi trabajo. No tengo elección. Mi hermana vio como Chaka mataba a tu compañero. ¿Qué intentas decirme exactamente? Simplemente que no te conviene dispararme. Ayúdame. Estamos en el mismo bando. Un mensaje de Skitter. Gracias. De nada. Joe, resérvame tres minutos. ¿Qué tienes? No puedo explicártelo ahora, volveré enseguida. Confía en mí. Solo queríamos estar juntos y todos se volvieron locos. Se enfadaron mucho y ahora quieren matarnos. ¿Y tu hermano? Estoy preocupada por él. Me quiere, pero puedo hacerle saber que estás bien si quieres. Eso sería de gran ayuda. Volveremos a empezar desde cero los dos juntos. En algún lugar donde yo... No, Tara. No quiero saber a dónde iréis. ¿Y qué vas a decir de nosotros? Que queréis estar juntos. Para quereros en paz lejos de esta locura. Quizá Billy lo comprenda. Todo. Gracias. ¿Saldrá hoy en antena? Sí. Voy a salir en la tele. Después del alboroto que has organizado... Casallan usará a Tara para cogerte. ¿Y si ya estuviera muerta? Escucha, la mayoría de los locales de Casallan son tapaderas para gente de su banda. ¿Pero qué tiene eso que ver con mi hermana? Adivina. Vamos a hablar de dos jóvenes enamorados que se han convertido en blancos humanos. A cada día que pasa descubrimos más víctimas en esta guerra de bandas que aterroriza a nuestra ciudad. Sería suficiente tener que lidiar con un pívot poderoso... Vuelve de los a poner ...pero si añadimos la habilidad de Martin... En un minúsculo cuartucho, hace pocos momentos, he hablado con una hermosa joven, muy enamorada pero también muy asustada. No, no puedo no. enseñarles su rostro, ni tampoco decirles dónde está ese pequeño cuartucho, ¿Qué o de lo ¿qué contrario haces? los matan. Lo único que ellos. Sí, soy el inspector Fran Rossi, quiero hablar con Helen Bolinsky ahora mismo. ¿Quién es? Nuestra ciudad. Ya sé que está en una antena, sáquela de ahí. ¿Quién es? Muchas gracias. En paz su Venga, vamos. Vamos a dar una vuelta. ¡Quieta! Ah, ah, ah. Sube. Soy admirador tuyo. Siempre me has gustado. ¿Qué quieres? Las noticias detrás de las noticias. ¿Y no nos lo contaste? ¿No dijiste dónde están Romeo y Julieta? Os lo diré mañana. A mí no me jodas, ¿vale? No lo comprendes. Tal vez no sepas que voy a romperte los brazos. Primero uno y luego el otro. Si me conocieras un poco no lo dudarías. ¿No me crees? No, no. es lo que quiere. ¿Dónde está Helen? No lo sé. Su busca personas no contesta. Y ahora tengo que pedirles que se vayan. Estúpido cabrón. ¿Por qué la dejaste contarlo en la antena? ¿Dónde encontró a la chica? No lo sé. Helen no me lo dijo. No quiso decírmelo. Nunca lo hace. ¿Y quién le dio el soplo? Aquí llama el que quiere. Tal vez sus informadores. Llámalos. Haz un buen trabajo. Averigua dónde están. Diles que tienes dinero. No me importa lo que hagas, pero ponte ahí. Llámalos. Rápido. De acuerdo. Por amor de Dios, muévete. Tenemos que salir de aquí. ¿Cómo estoy? No, ¡No! ¡Le has matado! ¡Cállate! No habíamos hecho nada. ¡Que te calles! Ni pelotas ni cerebro, ¿eh, Chaka? Hazla callar. Casayan quiere que cese la guerra. Es a su hermano a quien quieres, no a ella. También caerá. No es cierto, no podrás cogerle. Estos días se ha estado burlando de ti y como siga así, serás hombre muerto. Cierra esa bocaza. Si la matas, nada podrá detenerle. Estarás acabado. ¿Es eso lo que quieres, Chaka? Casayan se pondrá muy contento. Cierra el pico. Tengo que pensar. Se te dan muy bien los discursos. Tengo razón. <risa> Pues ahí nos ha un paseo en banco. ¡Mantonto! Southside, último piso! Bien, gracias. Llevado a Tara, se la han llevado. ¿A dónde? Al puerto. Y si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Eso es todo lo que se te ocurre contestarme. Vamos. ¿Sí? ¿Es Santa Claus? Hmm. Venga, vamos. El muy hijo de puta. Refina la droga él mismo. Vamos. ¿Alguna idea? Sí, sacarles de ahí que yo no soy Pat Garrett no quiero abrirme camino a tiros hay que distraerles ven, sígueme una cuenta pendiente tipo duro. Ahora verás. Venido a bordo, Frank. Yo me encargaré de nuestro invitado, señor Casallan. Aún no has hecho todo lo que sabes. ¿Eh? No, ni siquiera he empezado. ¡Maldito hijo de puta! ¡Te mataré! No, no, no, no. no. Esperaba este momento. Creo que disfrutaré mucho. Caballeros, que se diviertan. El señor Gitano y yo cuidaremos de las señoras. Limpiad cuando terminéis. Y sacad la basura. ¡Te mataré, hijo de puta! Sí, señor. ¡Prepárate! ¿Qué tal la memoria? confusa. ¡Voy a refrescarte! ¿Recuerdas esto? ¡Qué valiente! En las manos apropiadas, estas agujas diminutas pueden producir un dolor exquisito. esto. Lleva el de fuera, chicos. A ver si sabe nadar. ¿Pero qué quiere saber? Nada. Déjela en paz. ¡No! Gracias por haber venido, Frank. Te veré en el infierno. la casa ya no la quieres a ella sino a mí vamos, tira el arma suéltala Thank okay. esta matanza. Echándote la culpa a ti. A mí solo. Un gran trabajo, ¿eh? Un hombre... Un hombre implacable. El solo contra todo el sindicato del crimen. Aparece de noche, destruye y desaparece. <risa> ¿Y desaparece? Estarán a punto de llegar No Oh, vamos, solo una declaración No, nada